Sin duda alguna, del pasado E3, una de las noticias más destacadas fue la inclusión de Banjo-Kazooie como tercer luchador DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Pero, ¿qué significado tiene? Muy buenas, soy delta DeltaRai y bienvenidos al canal que intentará completar Hollow Knight sin morir este verano. Había pensado que es posible que haya un sector que no conozca a Banjo-Kazooie. Este es, por supuesto, el sector más joven. Comentarios del tipo ¿Por qué querría a personajes que no conoce nadie o preferiría a Goku, Sora y Sans antes que a un estúpido oso que es igual que el dúo Dark Hand, se han visto por las redes? Y creo que es importante que se sepa por qué es realmente importante que Banjo y Kazooie vayan a estar en Smash. Pero primero debería explicar un poco sobre estos personajes y su saga. Banjo apareció por primera vez en Diddy Kongs Racing para Nintendo 64 y poco después, en 1998, tuvo su primera aventura junto con Kazooie, titulado Banjo-Kazooie, para la misma consola. El juego utilizaba una mecánica similar a Super Mario 64 y fue producido por Rare, estudio detrás de varios juegos de Donkey Kong. La recepción fue tan buena que tuvo una secuela un par de años después y dos spin-offs para Game Boy Advance. Para que os hagáis una idea, Banjo-Kazooie fueron personajes realmente queridos desde 1998 hasta primeros de los 2000, y lleva desaparecido desde entonces. Sus fans no lo olvidaron y desde hace varios años piden su inclusión para Smash. Pero no he sido del todo sincero. Lo cierto es que desde 2005 sí que ha protagonizado otro juego más. Aquí es donde entra en juego la ya famosa y polémica venta de Rare a Microsoft. En alguna otra ocasión lo he comentado en el canal, pero es el momento de explicarlo a fondo. De hecho, la venta de Rare se produjo antes de que se publicaran los dos últimos spin-offs de Banjo-Kazooie, pero esto se debe a que al no tener portátil, Rare era libre de crear juegos con Nintendo para Game Boy Advance por un tiempo, publicados por THQ. Los costes de producción crecieron y Nintendo se negó a pagar más a Rare ni compraron los derechos de la compañía. Bien ahí Nintendo. Rare se mosqueó hoy buscó compradores pasando a manos de Microsoft el 24 de septiembre de 2002 por 375 millones de dólares. La gran mayoría de las IPs de Rare pasaron a manos de Microsoft. Killer Instinct, CyberWolf. Conker y por supuesto Banjo-Kazooie, además de todas las nuevas que hiciera. Solo Donkey Kong sobrevivió pues era propiedad de Nintendo. En 2008 llegó para Xbox 360 Banjo-Kazooie Baches y Kachibaches o como fue conocido en el resto del mundo, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. El juego poco o nada tenía que ver con las entregas anteriores, centrándose en la construcción de vehículos y otras herramientas. Este cambio tan brusco, además del rediseño tan malo de los personajes, provocó una gran ola de críticas, a la altura de Metroid Prime Federation Forces. 11 años después, no han vuelto a tener ninguna aventura y no parece que vaya a ser así por un tiempo, al menos por parte de Microsoft. Y precisamente por todo esto es tan importante la inclusión de Banjo-Kazooie en Smash. Quiero decir, estamos hablando de Banjo-Kazooie uno de los personajes más influyentes del género de plataformas a pesar de su corta trayectoria. Sin duda la buena relación que hay ahora mismo entre Microsoft y Nintendo han hecho posible su llegada a Smash y esto añadido al hecho de que han utilizado su diseño original y no la versión de Paches y cachivaches, ha hecho soñar a los fans, que ya esperan un port del juego original, un remake o incluso el cancelado Banjo 3. La verdadera cuestión es... ¿Es esto posible? No solo depende de Microsoft, sino también de Rare, quien se encarga de desarrollar los juegos. Nintendo y Rare acabaron mal su relación, pero también es cierto que esto ocurrió hace más de una década y ambas compañías han cambiado de directivos desde entonces. Entonces, ¿estaría dispuesto Microsoft a ceder o incluso vender la propiedad de Banjo-Kazooie? Quizás, especialmente la cesión. También podrían aprovechar el tirón de Smash para hacer más juegos ellos, quién sabe. ¿Estaría dispuesto Rare a trabajar con Nintendo nuevamente? Lo veo más difícil, pero sigue siendo posible y todo depende de cómo negocien ambas partes. Es importante, porque tras casi 20 años desde el último lanzamiento principal de Banjo Kansui para Nintendo, y tras 17 años después de la venta del Rare, ha aparecido un rayo de luz por el que el oso y el pájaro podrían volver a pisar una consola de la gran N, bueno, corrijo, la pisará como luchador de Smash, pero espero que lo haga con un título nuevo o en todo caso con el regreso de los clásicos. ¿Qué opináis vosotros sobre la llegada de Banjo-Kazooie a Smash? ¿Es posible volver a ver una aventura suya en Switch? Me encantaría poder leer vuestras opiniones, mientras tanto yo lo dejo por aquí. No olvidéis dejar un like y suscribiros, lo agradezco muchísimo de verdad. ¡Nos vemos!